¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir este masito que es muy competitivo en este metajuego. El mazo explosivo de she hulk con Mais Morales. Y antes de iniciar este video quisiera dar un agradecimiento y los créditos respectivos a TLSG, quien es un creador de contenido también, en el cual yo he visto justamente publicado este masito acá y está muy espectacular. ¿Cuál es la diferencia ahorita entre el mazo que tiene él y el mazo que van a ver el día de hoy? Que yo he puesto a Jeff en lugar de América Chávez. Y la razón del reemplazo es que Jeff es un complemento más al movimiento con Nightcrawler y que además se puede mover y ser jugado sin restricciones. Y para aquellos que no tengan Jeff pero a la vez no quieran de repente utilizar tampoco a América Chávez pueden utilizar de repente Juggernaut que es otra carta que podría sinergiar muy bien con este mazo. Y este mazo de aquí me ha hecho recordar aquellos tiempos donde estaba jugando a she Hulk con Infinite y todo este combo que había también con Munger. Pero aquí es a menor escala pero en este metajuego donde ya no hay Shuris mejor dicho donde estén poniendo demasiado poder este mazo se vuelve bastante viable y este masito muchachos es un todoterreno porque juega alrededor de todos los mazos que se están jugando actualmente en el metajuego este masito tiene por ejemplo disruptivos tiene restrictores también de ubicaciones como en el caso de goose también tiene para convertir ubicaciones que de repente que no te sean favorables como en el caso de scarlet o tiene de repente también una carta para poder jugar en ubicaciones donde se destruyen cartas como en el caso también de armor no tienes ahí para bloquear ubicaciones también con titania Polaris, ¿no? O sea, tienes un montón de, de posibilidades, digamos, dentro de lo que te ponga el oponente para tú poder jugar alrededor de eso y poder salir victorioso. Inclusive por ahí también te pueden estar jugando un Sandman y como segunda carta puedes jugar a Jeff también y con eso te puede dar tal vez la victoria. Vamos a comenzar explicando rápidamente este mazo. Como ya saben, acá tenemos Sunspot, que generalmente este mazo en turno 5 no va a jugar nada para que pueda luego explotar en el turno 6 con she hulk con Spider-Man y tal. Ya les voy a explicar mejor esa sin pero generalmente acá Sanspot sí se va a llegar a tener buena cantidad de poder De 4 o 5 de poder hacia arriba generalmente vendría a ser lo estándar con Sanspot si es que lo lanzaste desde turno 1 Luego tenemos a Nightcrawler, es una carta de movimiento también bastante buena Que se puede mover una sola vez nada más, una carta con coste bastante bajito Y esta puede llegar a asegurar de que pueda activarse Spider-Man Morales en el turno final Para que cueste uno juntamente con otras cartas más Y para aquellas ubicaciones donde destruye cartas o te restringe de jugar cartas Ahí pues en Nightcrawler se va a poder mover en esas ubicaciones Y ahí tienes tus dos puntitos de poder adicional Y ahora aquí tenemos a Titania que es una carta que en este mazo se va a utilizar más que todo en turno final para poder poner la mayor cantidad de poder posible. Y generalmente como este mazo no tiene prioridad ya que tú vas a saltearte el turno 5 pues hace que Titania pueda jugarse al final como carta final y con eso ya se queda contigo y suma bien esos 5 puntos. Y ahora aquí nos vamos con una de las cartas restrictivas counters bastante buenas que vendría a ser Gus, ¿verdad? Goose no deja que se jueguen cartas de coste 4 hacia arriba. Es un gatito de verdad excelente porque hace una chamba muy buena ya que tus cartas generalmente acaban a ser bajitas y vas a poder poner cartas incluso de gran poder en esa ubicación. En este caso estamos hablando de que si un Ashihole se va a uno de coste, pues va a poder jugar en un Gus. Si el, si el Miles Morales se va a uno de coste también, va a poder jugar en Gus sin ningún problema. Y eso hace que prácticamente tú puedas asegurar el ganar en esa ubicación por buena cantidad de poder. Y ahora nos vamos con Armor, que esta carta muchachos, como ya les había mencionado, es una forma de salvarte ante algunas situaciones adversas en lo que se refiere a ubicaciones. Pero también te puede proteger algunas cartas cartas de coste 1, como en este caso el Nightcrawler, el mismo Sunspot te los puede proteger de un eventual Killmonger del enemigo, también podría servir para protegerte ante un eventual Shang-Chi cuando lances a she en esa ubicación, luego nos vamos con Jeff que esta carta como me encanta muchachos, ustedes van a ver aquí en los gameplays las cosas que ha podido hacer Jeff y es muy increíble la verdad, el hecho de que no tenga restricciones para ciertas cosas o que pueda jugarse sobre las reglas de algunas ubicaciones o algunas cartas, hace que Jeff sea muy especial y que incluso sorprenda a los oponente porque no, como es una carta nueva también Jeff no está acostumbrado a jugar alrededor de esa carta y terminas ganándole 8 cubos y lo otro que tiene Jeff también es que se va a poder mover haciendo que puedas sinergiar muy bien con Miles Morales, si en caso no llegaste a robar el crawler pues el Jeff puede ser también otra alternativa para que puedas mover alguna cartita y con eso para generalmente en turno final al Miles Morales ya lo tengas con uno de coste de energía para poder hacer todo ese combo final y otra cosa buena que tiene Jeff a diferencia de Nightcrawler es que no va a estar con el temor de que si lanza un killmonger lo vayan a matar, entonces en este caso tú vas a poder moverte libremente en el turno que más creas conveniente para que el Miles Morales lo puedas activar y hacer una gran jugada y ahora nos vamos con Scarlet que es una carta con muy buenos stats pero más que todo para lo que está aquí Scarlet es para cambiar alguna ubicación que te pueda ser desventajosa incluso cuando tú ves que el oponente tiene prácticamente ganada de su ubicación, tú puedes lanzar por ahí de repente Scarlet para ver si puedes cambiar el resultado, qué pasa por ejemplo si cambiando la ubicación te toca el bar sin nombre de repente y tú terminas ganando en esa ubicación porque tienes menos poder luego viene la siguiente carta counter que vendría a ser Cosmo que esto como les decía es más para o bien contrariar al oponente si es que esto Utilizándote algunas cartas por ahí de eh, como efectos revelarse. Inclusive podrías también contener un Galactus también con Cosmo. Si sabes leer bien dónde va a jugar el Galactus. Obviamente siempre teniendo la prioridad. Pero Cosmo es una carta también que a la vez te va a proteger de un Shang-Chi. Verdad, así como Armor. Te protege un Shang-Chi ante pues cuando lances una she hole Generalmente en esa ubicación. Y aquí ahora nos vamos con Polaris. Que es una carta disruptiva también bastante. Pero bastante buena. Y que va muy bien este masito. Porque no solamente vas a fastidiar a los oponente tratando de añadirle una carta más digamos de coste 1 o de coste 2 a su ubicación y en muchos casos yo he llegado a bloquear ubicaciones porque el oponente ya tenía 3 cartas ahí y sencillamente lo que hice era arrastrar otra carta en esa ubicación de coste bajito y con eso ya no podía jugar nada, se puede también contrariar a Galactus con esta carta sí porque si en caso va a lanzar Galactus pero muchas veces Galactus ha lanzado una carta de coste 2 también por ahí y la arrastras al lugar donde crees que se va a jugar Galactus y también terminas ganando la partida por eso y lo otro bueno también que tiene Polaris Es que al mover una carta En este caso una carta enemiga También está activando la sinergia con Miles Morales Y puedes así también utilizarlo en coste 1 El siguiente turno Luego acá tenemos a Munger Que Munger también es una carta muy interesante Y que va a servir justamente para que dé toda esa potencia En el turno final Generalmente a Munger lo vas a necesitar en turno 4 sí o sí para poder eh, duplicar En este caso a she hulk Miles Morales Inclusive también a Titanias Tu mejor combo sería que puedas duplicar Aplicar a Miles Morales y a G. Hall al menos Para que así pases el turno 5 y en turno 6 estés lanzando estas 4 cartas que están por coste 1 y ahora nos vamos con munger que esta es la carta clave de este mazo es el corazón justamente para que se pueda realizar este combo y ¿por qué? porque munger va a duplicar las cartas que tengas en tu mano ¿qué es lo más eficiente aquí con munger? en que la juegues en turno 4 la tienes que jugar o si en turno 4 no las puedes jugar en turno 5 a menos que tengas magic ¿verdad? pero generalmente ese no es el caso y acá necesitas jugarla en turno 4 sí o sí si la juegas en en turno 4, lo mejor que te puede pasar es que dupliques a Spider-Man Morales a She-Hole y a Titania, sería la situación más ideal de todas, pero si en caso no, que dupliques al Miles Morales y a She-Hole, estaría bastante bueno, aparte que recuerda que si hiciste esa parte del combo con eh, habernos lanzado a Munger y duplicado estas cartas, además no solamente es pasar el turno 5, sino que tiene que cumplirse la siguiente condición, que se mueva una carta, en este caso que se haya movido el Nightcrawler o Jeff para que así, pues, eh, sea óptimo totalmente la jugada en el turno 6 y ahora nos vamos con Miles Morales que vaya que esta es una carta bastante nostálgica es la primera carta del primer pase de temporada que salió en el juego cuando fue su lanzamiento a nivel mundial de manera oficial en el mes de octubre esta cartita de acá es una carta muy bonita que en su momento era activada con mazos de movimiento pero ahora se ha visto también un gran potencial en este masito de acá para hacer unos, unos combos muy pero muy buenos y acá como yo les decía no Miles Morales necesita que en el turno anterior una carta se haya movido sea enemiga o sea carta tuya para que pueda reducir ese coste a uno y si lo duplicas con munger pues tienes dos miles morales de 1 o 5 para jugar y seguramente también combinadas con la potencia de otras cartas vas a poder ganar sin problemas y ahora finalmente terminamos con She-Hulk. esta carta también va a hacer que este mazo tenga mucho sentido hace que este mazo la verdad tenga una verdadera potencia es una carta muy pero muy buena y She-Hulk, acá para que pueda ser totalmente efectiva no tienes que jugar el turno Cinco. tienes que saltearlo totalmente para que si sí, lo pueda jugar con coste 1 nada más y acompañadas de otra carta pues pueda poner muy buena potencia aquí lo ideal como les decía era que Munger duplique a She-Hulk, duplique Spider-Man Morales y Titania para que tengas el máximo poder posible jugando esas 6 cartitas y ahora sí muchachos la explicación teórica ha terminado y pasamos a los gameplays ya Le puedo impedir acá que utilice aero, es verdad. Por si en caso me quiere molestar un poquito, mmm, no sé qué mazo estará jugando él. Sentinel ya no es aero, entonces te está jugando un mazo tipo de Dino, Darjo o algo así, ¿no? Dino más que todo juega ese tipo de cosas. Va a seguir jugando, se entiende la I seguramente. Tiene, la, tiene la, la suerte que va ganando poder. Tiene mucha suerte, viejo. Ok, armor ahí. Está para poner Jeffy Crawler ahí en ese lado. Clintar. Puedo mover los dos. Titán la tendría que dejar de final todavía, ¿no? Y la idea es jugar sin prioridad también acá. Ah, Clinton acaba de terminar de este convirtiéndolo este man. Ok. Scarlet ahí. Bormi. Bueno, bueno. Yo lo, bueno, lo genial es que me puedo mover ahí Ojalá sol, si saliese Armor También podría ayudarme ahorita Ay oh, viejo Sale tarde de acá Podría lanzar she ¿verdad? De una vez No, pero lo mejor sería lanzar she a la izquierda ¿Sí o no? Claro, ahorita creo que está bueno jugar Esto acá así, Esto posición. acá sí tenemos 5 de poder en ese lado y luego podemos quemar ahí de repente una titania, tal vez. Es que ya no podemos jugar nada más. Tenemos eso nada más por jugar. Hmm. Lo otro es que podamos jugar a la derecha en todo caso, ¿no? Para no estar empleando el Bormi, porque él ya tiene la ventaja del Bormir de que ya quemó cartas ahí. Ese también es otro problema para mí. El tema acá. Espérate, ya, acá tengo que hacer otra cosa, pero tengo que ser más inteligente acá pues. Tengo que seguir... No puedo tener prioridad todavía ya. Esto para acá. Y de final muevo Jeff todavía. Ah, está bueno, ¿eh? Mira, de viejo. Ay. Ya, espérate. Pero si yo duplico She-Hole por casualidad aquí... Igual no voy a poder utilizar las dos o... Ya bueno, puedo, lo que puedo hacer entonces es utilizar A ver, si empleo la jugada de otra manera Porque a ver, si hago esto Voy a duplicar todo acá, ¿verdad? Y puedo mover a Jeff y seguir poniendo 1-1 uno, uno. El problema es que queda dos de energía Esto llega a 4 Va a llegar 4 el siguiente turno. Y si puedo lanzar 3 cartas acá. 2, 3. Más esto. Y es más fuerte en realidad. No es algo que me guste mucho. Pero. Tal vez pueda ayudar. Cerebro. ¡Cum! No va a ser fácil ganarles entonces ¿Dónde vas a lanzar? No puedes lanzar Valkyrie a la izquierda Eso me queda recontra claro Yo puedo Espérate Ah, ¿qué pasó acá? Ya bueno, no importa Qué raro que este Miles no se haya convertido Moví Jeff y luego Munger No, primero puse Munger y después moví Jeff Pero por eso salió mal, ¿no? A ver Claro, es que no puedo moverlo en otro lado Acá generamos 15 Pucha, llegamos a 20 exacto No le llegamos a ganar ahí Diferencia de poder Pero este man también si sí saca poder acá Tiene para jugar solamente dos cartas Probablemente va a jugar este Valkyria, ¿no? Él eh, tiene la prio acá Va a jugar acá, sí o sí so, Seguramente va a jugar una carta acá llega a 15, ¿verdad? Quemo esto 12 ¿Me estaré equivocando? No lo sé, la verdad, muchachos Es que este es con snap, ese es el problema Estoy dispuesto a jugarlo Nada, jugó todo ahí Viejo, lo hice ganado en ese lado, qué suerte ¿no? Oh, ok nada. Ok, viejo <risa> Me favoreció al final el Jaggernaut Ha jugado tres, qué loco para jugar así, eh Lanzar Shihola acá no tiene sentido, ¿eh? Tengo que lanzar solamente Scarlett y Jeff nada más ahorita acá. No a no ponerlo así. Hola, viva Champi, ¿cómo está Champi? ¿Cómo va? Partí en 75, 78 y que hace 76, bueno, un día típico de mi vida también. Yo soy Iron Man. No, ya de por sí, Can ahí nomás está bien, no deberías hacerle más. Le, haces, le mueves una cosita más y ya está roto Kanja. Ahí como es, está bueno. Uh... Da, bueno, está complicado acá. Vamos a poner esto por aquí. No tenemos la izquierda, está bien difícil ganarla. eh. A menos que pongamos gusto de repente, pero está difícil ganar la izquierda ahorita. Qué bueno, Champi, me da bastante gusto. ¿Cómo? ¿Qué juegos está jugando Champi ahora? No, Khan no es que sea una carta muerta, es una carta que la gente simplemente no juega porque hay otras cosas más divertidas para jugar. Es eso nada más. Pero el que, el que juega a Khan, por ejemplo, le sirve... ¿A este mal le ha servido, por ejemplo, el que ha jugado Khan este, hace un rato. Pues está complicado, vamos a, jugar, vamos a jugar esto aquí de todas maneras. El Island 2 dice. <ríe> sí. Champ es el rey de las consolas, ¿no? Te gusta jugar bastante tipo de juego de consolas. Ya, vamos Sunspot Mamate Mmm. Mm. Ponemos esto por acá. Ya que es que no sale Munger, viejo. Solamente necesitamos Munger para hacer el combo lindo acá. Wow. De ahí sí ya nos ganamos en ese lado. Está perdidísimo eso. Claro, esto puedo moverlo acá. Lo dejo ahí nada más. Y luego muevo Jeff al otro. Yo muevo Jeff al medio. Puedo poner Shihull al medio. Con... Sí, es que, es que con Sanspot acá está más que bien esto. O sea, con Sanspot está más que bien. Incluso puedo poner She-Hulk con el con el Spider-Man Morales. Está más que bien. Nada, no, no, nada, nada, no te preocupes, todo bien. Yo en su momento he jugado. Yo, yo he jugado tanto LOL. Ok, Ay, pero eso para él no es tan bueno, no se, no se bufa tanto, ¿verdad? Ya, acá sabes qué es lo que me preocupa Que pueda tener Claw nada más Que tenga Claw me molesta bastante Si yo le saco 3, llego a 15 Si tiene Claw llega a 20, ¿verdad? Lo otro que puedo hacer es que tire Spectrum Llega a 20 también ¿Qué tendría que hacer acá? Ya, lo bueno es que tengo una carta interesante ahí Puedo mover armor, ¿no? No me conviene mover armor acá. A ver, he quitado 3, llego a 15. Claro, si saco una cartita de acá con esta cosa. Con Polaris puedo sacar incluso ya la, saco la del tiempo. Ya tiene 3 de poder menos, ¿no? Así tire Claw. Es más probable que tire Spectrum acá. Tira Clow o Spectrum o puede tirar Magneto también. Pero Magneto acá no le va a servir. ¿Qué cosa tienes acá? Yo te puedo mover una carta acá. O te muevo Armor o te muevo... Ya. Yeah. Si tiras Spectrum, llegas a 6. Llegas a 20, ¿verdad? Yo ahorita estoy llegando a 20. Más el poder de Sanspot. Debería ser incluso hasta suficiente. eh. Oh, espero no equivocarme acá, bon. Hasta que ahora no vaya a ser que me tire Jagger Nabón y me voy al cara. <risa> ah, ya genial. Incluso ganada por diferencia de poder, eh. O sea, el Sunspot me carreaba la partida acá. Toma, perro. Ahí estamos. Por fin, viejo, 8 cubos con este mazo, eh. Me encanta, viejo, me encanta este masito Acá viene la cosa donde Jeff puede, puede ponerse como segunda carta en esa ubicación, ¿no? Ahí se, acá se pone bueno esto del trono espacial con Jeff. Se viene Iceman Inc., dice: No, ahorita quiero hacer otras cosas. Hay otras cartitas que tengo pendientes. Pero por ahí más adelante voy a ver a Iceman. A ver, Titania por acá. Ah, no, tengo, no puedo hacer otra cosa que no sea esto Ya, esto por acá entonces Pues viejo Me gustaría, no, es que, que, gane, que vaya ganando Un puntito de poder aquí Sentinel, ya, ok Otra vez mazo de Dark, Hawk, Dino o Cera, ¿verdad? El asteroide Uy, esto está bonito, man Dime, por favor, que sí. Dime, por favor, que sí. Él no, tiene, él no tiene para lanzar una carta grande acá, ¿no? Dime, por favor, que sí. Solamente dime que sí, nada más. Es lo único. Ah, eh, pero, ah sí, pero está bien igual. Pero, o sea, yo lo voy a jalar y luego el asteroide me jala a mí. No hay problema. La cosa es que ya le dejo una cartita ahí. Le dejo una carta bajita y puedo poner Titania incluso. Agente Coulson. Perfecto. Ya, ya está. Más que suficiente. Con eso pongo una Titania a la izquierda y gano. No pasa nada. Él sigue teniendo la prio, ¿no? Uh -huh. Estamos en turno 4 ya. Eso también se va a ir para este lado. Eh... Todavía no puedo mover esto. Lo que sí ya puedo ir haciendo es poner Titania acá. Aunque Tina la puedo poner de final porque todo esto va a costar uno, ¿verdad? Ahora, lo que me preocupa es esto lo voy a mover. Eso es lo malo. El crawler acá me va a molestar. ¿o? Ya, pues tendré que hacer esto nada más después, ¿no? Ahorita todavía no, pero después sí. Igual voy a tener bastante poder acá. Gamora, menos mal viejo No le salió la jugada ahí Ya, tenemos buen poder ahorita Bueno, igual con el poder que tiene Sans Está más que suficiente eh. Ojalá saliese Jeff viejo Para poder jugarlo en el trono espacial como segunda carta Sería interesante eso Tiene Dino por acá, a ver Yo estoy poniendo 2, 12 más 5, 17 no De todas maneras si tiene un Dino Me haga a nada a la derecha, eh Nada está dicho todavía Pasemos Korf, darfo tiene acá Ya 10. Te no llega pues viejo, no llegas Necesitas más poder todavía Ya, muy bien Acá solamente está para ponerla a ella acá Shihole, esto Tengo que poner 14 de poder Más esto, ¿verdad? Y le puedo dejar ahí uno de poder adicional a Sunspot ¿Será suficiente para ganar? Porque él tiene varias cartas acá para jugar, eh tengo 14, 17. O sea, 6 de poder ahorita que él necesita para empatar. Y 6 de poder necesita a la derecha para empatar también. Eh, tiene Rock Slide probablemente, ¿no? Debe tener Rock Slide. A ver, si él tira Rock Slide a la izquierda. Si él tira, él tiene 6, 17. Yo también llego a 17. Empatamos. Ya, yeah, pero si le va con los 2 de poder adicional, llega a 16 ahorita, ¿Verdad? Yo llevo 18, o sea no le falta nada para ganarme acá ¿eh? Pues quiero saber tu jugada viejo ¿La tienes o no la tienes? Dos cartas Pues ya perdió ya Yo no sé qué cosa hizo acá el man viejo No sé qué cosa hizo acá el man Bien rara su jugada ¿Por qué tiró Rock Slide a la derecha si estaba Cosmo ahí? Muy bien Acá lo bueno es que podemos lanzar Jeff.com Clinter acá Ok, vamos a tirar bus en este lado Muy bien Y tiramos Sans por ahí uh. Ok, este man no es Thanos, ¿verdad? Vamos a tirar esto por acá, sí Llena, pon una carta a la izquierda nada más si te jodes. Moyo War. Pues para mí está bien Moyo War. ¿Qué está lanzando el acá? Tiene... Tiene este... Pues acá puedo lanzar Jeff, no hay problema. Medio que no me gusta tanto. Pero... Bueno. O lo otro es no lanzar nada para que Sunspot se mame con 4 de energía en verdad, ¿no? Ay, me jodí. Pero Jeff's igual se puede lanzar, eso es bueno. Ya. Podemos hacer esto acá. Y mira, Jeff también lo podemos jugar, pero todavía no. Espérate, ¿qué podemos hacer acá? Ya, esta jugada de todas maneras es buena El gesto ya me lo voy a guardar para después Bien Ah, miércoles Ya, eso sí no es muy bueno para mí Puedo seguir pasando turno con Sunspot nada más El problema es que puede tener Shang-Chi Eso es lo malo Ese es mi gran problema ahorita El gran drama del asunto es que tenga Shang Ah, qué hago acá Va a ser seguramente el Doom con... Bueno, si hace Doom con Odín, pierde. No creo que haga eso. Ah, Shang no puede hacer Dol en el otro lado, ¿Verdad? No puedes poner en otro lado que no sea ahí Doom, eh, de manual, pe viejo De manual, de manual, de manual tu jugada De manual De manual tu jugada Él solo puede jugar una sola carta ahorita A ver, su otra opción es jugar Magneto ¿Verdad? Yo puedo jugar esto acá Espérate, esto es mejor jugarlo acá Y jugar a Jeff en este lado, ¿sí o no? Eh, ¿pero qué no se puede jugar? Claro Claro que sí. Y cuatro de energía quedan más para Sunspot acá. O sea, esto debería. Aguante, espérate. Pero él, si juega una carta al medio, me va a fregar duro. Pero si juega una carta al medio, no tiene más que hacer tampoco. Yo le termino ganando la partida ahí. Voy a jugarle sin. Voy a jugarle sin. Sin Snap ahorita. Lo otro es, ¿sabes qué? Espera, espera, pero si tengo, si tengo esta posibilidad de jugar... Claro, el problema es que me consume más energía, ¿no? Pero, ¿qué cosa tiene acá para ganar? No tiene para ganar nada. Tengo bastante, bastante... O sea, el gus acá está que lo limito un montón a él. Si tiene She-Hole, ya, pero le gano por un punto de energía adicional. Ok. Listo. Ya está. ¡Toma, perro! Mira, ganándole un mazo de Sandman, ¿eh? Le ganó un mazo de Sandman esta, este mazo, ¿eh? Tenía para hacer cosas ahí igual. Muy bien. por ahí. Atlantis. Y yeah, a Jeff acá lo puedo ir lanzando una vez. Creo que es necesario. Por si veo que no me favorece la otra ubicación. Bueno, gracias por la protección extra. Puede ser que sea Shuri este men. Uh, todo se va a mover ahí. Pues esto será acá nomás. No hay otra cosa. No hay otra cosa que hacer esto acá nomás. Todo se va a mover. A ver. Ya, movió ahí. ¿Qué cosa está haciendo ahí? Queen Jet. Perfecto. Ya. Puedo transformar esto y ver qué cosa va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué no? Hood y Viper. Ah. ah, subterránea, viejo. Está feíto eso. Oh lo miércoles. Ya pa que para que para que tenga acá hasta 10 turnos más todavía. Vamos a jugar esto acá y simplemente no jugamos nada más. Y dejamos que después jugar She-Hole con lo que venga. Claro, y She-Hole justamente para que se pueda jugar con, con Jeff. Eh. Perdón. No está buena, está bien, vamos. Ahí nomás. Demon. Cosmo. Ya... Yeah. Hay que ver cómo vamos a hacer acá. ¿Él tiene prio. Ya, esto lo puedo dar por perdido de repente. Y me puedo poner acá. 12. 15. Ah, perdón, pero ya no vamos a poder jugar. O tengo que decidir jugar Polaris. Él no creo que se quede tranquilo. Acá va a querer jugar algo en este lado. Claro, ahorita tenemos cuatro en total, ¿no? Si le pongo Polaris acá, igual no va a tener mucho sentido. Tendría que hacer esto por acá. Hacer esto acá, sí. Tratar de ganar todas las líneas. América Chávez. Perfecto. Ya estamos. ¡Toma, perro! Al final Fipapi despilfarró su plata en, en multiverso, viejo. Ya ni le digas, ya se va se va a incomodar Fipapi, viejo, ya. Ya no quiere saber nada de multiverso, ya, viejo. Eh. La bobea acá. Hmm. Vamos a transformar esto acá. Titani me salva? No. ¿Tirándole a la izquierda? No. Galactus Triggería primero. Pues está genial todo esto ahorita. Me gusta. Eh... Igual él puede tener el pata este del Doom del Doom Bot. No hay que cantar victoria aún. Ok, esto por acá en todo caso. Ya... Muy bien, Pol me gusta que haga eso Bien, Polaris ahí Gus, gus, gus, gus, gus Gus, gus, gus, gus Gus, Sí, tengo que lanzar esto por acá Tengo que lanzar esto por acá Y de ahí pasamos turno Nada más, y No, no pasamos turno, tenemos que Ah, sí, pasamos turno, lanzamos Jeff, Hall y ya está, ¿no? Que comience toda la locura ahí Vamos a ver <risa> bueno, pero igual puede tirar Titania, eh. Puede tirar Titania con mucho poder igual. Ya te jodiste. ¿eh? Uy, qué bonito combo todo, viejo. A ver, espérate, él puede tirar una Blue Marvel. Lo puede tirar también el. Me puede ganar, eh. No puedo cantar Victoria. Me puede ganar porque puede lanzar Evision o... o Capitana Marvel y con eso me gana. Eh, vamos a, vamos a, no hay que jugarle snap todavía. Pensaba que le podía tirar snap, pero ya me acordé de esas cartas. Ya, él me hace snap. Ok, ya, vamos a dejar que él haga snap. Ya subió tanto que casi va de lo mismo un dólar que el segundo billete de más valor, dice. Oye, el dólar está muy, muy fuerte. ¿Cuánto está? 420 pesos, creo, el dólar, ¿no? Tenía vision, viejo. ¿Cómo le ganas eso? Va a tirar sí o sí el... O sea, tiene 24, ¿verdad? Tiene 24 de poder. A ver, si yo tiro esto... Y tiro esto... Tengo... 14 acá. Me voy a 23. Más... Eh, Sunspot... Que tiene 4. Sería más que suficiente para ganarle. Acá le puedo poner una... Bueno, Titania acá no puedo jugarla. A ver, 14, 23, ¿Verdad? Si él tira... Claro, él va a jugar sí o sí el... Al, ¡ucha qué complicado. El vision se va a ir a la derecha. Él va a jugar taskmaster más algo más. Algo de 5 de poder, de hecho. Tendría que jugar esto y me quedaría con 2 de poder. 23, 25. ¿Puedo ganarle acá? ¿Le puedo ganar acá solamente con el...? Sí, porque Titania acá está muy arriesgada de jugarla. Estoy, yo tengo la prio acá, eso es lo malo. Pero bueno, te voy a jugar así. Estoy contando bien, ¿no? 14, 23... 23, 25, 24... Llega él, no puede llegar a más, ¿no? Vamos a ver qué haces. ¿Ok? Ya está. ¡Hasta abajo, perro! ¡Hasta abajo! Es que nosotros acá tenemos una persona brillante, viejo. Que, es, que ya tiene casi 15 años o más, creo. Eh, como encargado del BCR pues, jo. Y se llama Julio Velarde, don. Es un genio ese tío don. 15, Ese pata ha durado más que muchos presidentes jo. Hay presidentes que han durado Un año, dos años y luego se han ido no, eh, Han huido, han renunciado O, o los han terminado vacando eh, Pero este señor Se ha mantenido independiente En el BCR y ha manejado muy bien La emisión monetaria, los encajes O sea, todo lo que se tiene que ver Para que, para que no, no, se, no pierda valor Nuestra moneda bon. Es un tío, pero excelente, oh. Y ese señor, este, ya también tiene su edad, ya. Ya creo que está sobre los 65, 70 años, creo ese señor. O oh, es una persona viejo. Ok, aquel bar de Luke lo puedo jugar también, eh. Puedo jugarlo con, con Nightcrawler y con Jeff. Me convendría, eh. A menos que él tenga algo para moverse también y me podría molestar. Pero vamos a jugar esto por acá. Vamos a jugar esto por acá primero. El amigo de Casisto, el porqué El lunes estaba a 400 Oye, punta ¿Y qué, qué opinan ustedes sobre los políticos en Argentina, eh? Sus dirigentes, sus... La gente que hace política ya Mmm... Ya, bueno, vamos a poner esto acá nomás, no queda otra. Que son todos iguales, iguales, pero iguales a qué. Ya, este man usa ramba acá, ¿verdad? El ramp, el ramp, el ramp, el ramp, el ramp. Lo bueno, no, es que igual él tiene doom acá, no lo va a poder ganar. Giganto. Ya, eso me da esperanzas. Ya, a ver. Le, le pongo el gato acá y, va y solamente va a tener que poner aquel doom, ¿verdad? <tose> Ya eso quiere decir que no va a poder ganar seguramente Ahí va a poner Sandman seguramente Ya está Pero además de eso ya no puedes jugar Esa es la cosa buena No tenemos no Sanspot tenemos acá para jugarlo bien, ¿no? Hasta que te puesto que el Nightcrawler me va a hacer ganar la partida acá, ¿eh? Nightcrawler va a ser el ganador acá. Está bien fregado. Este man va a jugar. Sí, a ver, espérate. Juega, llega a 19 puntos nada más, ¿no? Si juega los dos Doom, no me va a ganar ahí. Acá no me conviene jugar este Polaris en la derecha, la voy a fregar. A ver. al medio del último turno. Mm, no me convence. Va a jugar ahí el Doom, vas a ver, eh. ahí. Oh my god. Necesito. No, ni Jeff me ayudará acá a ganar. Ay, oh, miércoles, ya me jodía. No, oh, fagón. Wow. Hay 12 de poder acá, G-Hole. Él tiene la prio acá, güey, wow. eso es lo malo. A ver, estamos empatados. El problema es que si él tira Doom. No, pues si él tira Doom igual no hace nada. Yo le puedo tratar. Ah, no puedo jugar tampoco G-Hole acá, ¿no? Miércoles on. A ver, espérate Pero puede volver a lanzar Jubilee acá, ¿no? Puede volver a lanzar Jubilee Sí, va a ser eso seguramente Jubilee al medio Lanza Jubilee al medio Buscando el, buscando el high roll seguramente Probablemente va a ser eso Ok, puedo lanzar acá Estoy protegido con chanchi chi ¿verdad? Y encima que el se va menos Ya, vamos a tirar acá Odin, Ya Que no gana, pe viejo. ¡No! ¡Toma, perro! ¡Toma! Me quisiste dejar de rolear, eh. Es que, los, es que ni siquiera los pobres ahora están siendo beneficiados seguramente por, por los Kirchner ya, pues viejo. Con todos los planes sociales de repente ya ni los pobres ahorita ya les alcanza, viejo, con eso. ¿No ves que es tanta la inflación que ni siquiera con los subsidios ¿no les alcanza para pa vivir, este, pa vivir con comodidad? O al menos con algo de calidad de vida. Ya los pobres, ya no. Los pobres, eh, acostumbrándose con los planes sociales, dejaron de trabajar mucho de ellos también. Se, se dedicaron a vivir de planes sociales, nada más. Ahí, ahí se jodieron. A ver, acá, gu, supongo, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¡Wow! Oh, papi! ¡Bienvenido, sobrino! Justo Nacho estaba hablando de Tiffy Papi. Estaba diciendo que eres un gran amigo, viejo. Mm. Bueno, un lugar donde no pueda tirar Shang-Chi de repente, ¿no? Claro, porque va a tirar Polaris ahí también yo, ok. Con los dólares que gané multiverso, claro, pues es un pro player, fue pues viejo Pipapi. Vi Pipapi vi pro player. Tengo que lanzar Cosmo a la derecha ahora, para inhabilitarlo este man. Ok, ponemos esto por acá, lo jalamos. Le destruimos al menos esa, esa vaina. Va a seguir tirando ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Cosmo ahí, está tirando Cosmo ya. Necesito Cosmo acá y no sale. ¿Qué puedo hacer acá, viejo? Eh, Me gustaría hacer esto. Vamos a clonar She-Holly y Jeff incluso, eh. Podemos, oye, oh, ese está bonito, eh. Me gusta. Podemos pasar turno nada más y luego, eh, no sé si pasar turno, poder jugar una Titania de repente, una Scarlet, una Scarlet, una Scarlet al medio para apoyar. Ajá, muy bien Ya, necesito, si sale Cosmo lo juego ahorita Ah, no, no va a salir Cosmo, pues no lo puedo jugar A ver, yo acá puedo jugar She-Hole. Con Jeff solito podría ganar a la izquierda y puedo jugar un Jeff más acá Sí, con la doble She-Hole acá la gano Eso sin problema, creo Doble y así tenga él Así lo bostee Así se bosteen, igual no ganaría con las dobles hole Es demasiado Es demasiado poder Warpa de ahí ya, ese no, A mí no me interesa ganar ese lugar mm, Ya Él tiene la prio, ¿verdad? Eso es bueno ¿Acaso lo puede jugar una sola carta? y Probablemente va a ser la... Bueno, el otra, la otra carta también que puede jugar Es el claw, pero no creo que pueda ganar Me hace snap encima, viejo Oh. Aguanta No, acá sí tenía que jugarle todo fuerte así Jeff va a, ser va a ser suficiente acá Tira Destroyer Pero no puede jugarlo al medio Destroyer Igual puedo jugar esto acá De todas maneras no me hace daño pero sí necesito jugar toda la, todo el medio, sí o sí. ¿Qué cosa tienes acá? Él piensa, la verdad, que no tengo forma de jugarle a la izquierda, ¿verdad? Pero Jeff, Jeff le va a sacar acá. A ver, vamos a ver si Jeff hace lo suyo. eh Jeff, por favor, dime que vas a hacer lo tuyo, por favor, Jeff. Jeff, por favor, dime que vas a hacer lo tuyo. Genial buen, genial, genial, interesante, genial, genial, perfecto, perfecto, perfecto, Jeff, perfecto. El ahorita debe de haberse quedado como que hoy. ¿Qué está pasando acá? Porque qué está jugando una carta a la izquierda? Dice, toma, perro. Eso, viejo, el verdadero poder de Jeff el verdadero poder de Jeff viejo ahí está, ganando Chocubo nuevamente viejo, una cosa increíble, y ya terminamos de ver las gameplays muchachos y ahora pasamos a las conclusiones y lo que les puedo decir es que este mazo se ha vuelto mi mazo favorito prácticamente es un mazo que me encanta jugar mucho no sé si va, creo que va con mi estilo de juego en realidad, porque yo jugaba bastante este mazo de she hulk e Infinite como les estaba comentando, incluso ustedes tienen videos acá en mi canal donde he llegado dos veces a rango infinito con ese mazo que les estoy diciendo pero este mazo de acá me está trayendo buenos recuerdos nuevamente de este mazo de She-Hulk Infinite con una forma diferente de juego se podría decir con temas de movimiento y disruptivos acá que digamos no soy muy familiar pero habiendo jugado este mazo un poco la verdad entendió bastante bien la mecánica y con Jeff encima hace que sea muy interesante poder jugarlo si en caso no tuviesen a Jeff y él les he dicho cuáles son las cartas de reemplazo que podrían ir en lugar de Jeff también para que puedan disfrutar de este masito pero claro está que con Jeff tiene otra dimensión está muy divertido acá pero bueno Muchachos, cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en los comentarios de este video. Aquí estaré para tratar de, de responder todas las dudas que tengan. Y ya saben que de lunes a viernes también estoy haciendo transmisiones en la plataforma Morada. De por las noches de lunes a viernes. Si tienen cualquier duda o consulta ya saben a dónde hacerla. Así que ya sabes, te espero aquí Un abrazo para ti.